Ponte en mi lugar y dime, ¿cómo te sentirías si yo te hubiese hecho lo mismo que tú me haces a mí? Cuando algo como esto pasa, sentimos que todo conspira en nuestra contra. Nos desconectamos, empezamos a imaginar cosas que no han pasado, construimos conclusiones, basándonos nada más en lo que pensamos y, al fin de cuentas, terminamos siendo egoístas, crueles y ansiosos, sin percatarnos que lo único que estamos haciendo es echarle más leña al fuego. Para encontrar la solución a este problema de decepción, tristeza e incluso molestia, deberás entender lo que pasa por la cabeza de la otra persona. ¿Por qué hizo lo que hizo? En el momento de que entiendas sus verdaderos sentimientos detrás de esas acciones, sabrás cómo actuar. Entonces, tú dominarás la situación y no la situación a ti. Hey, bienvenido a v Soy Ricardo Niño. Y hoy te ayudaré a aclarar. Ese nudo que tienes en la garganta, me hace muy feliz tenerte acá, te pido que por favor cierres los ojos, te pongas los audífonos y te concentres, te concentres en lo que estoy hablando contigo, estoy seguro que te ayudará, estoy seguro que te servirá, quédate hasta el final, esta reflexión apenas comienza. Lo más seguro es que, en este instante desees comprensión absoluta y desahogarte recordando que debes hacerlo, siempre sanamente, sin recurrir a los excesos, porque podrías lograr un peor resultado y realmente no deseamos eso, es necesario que te rodees de personas neutrales y no de gente que a, la, a solo a un lado de la historia. Que vacíes todos los sentimientos negativos para que pienses con claridad. Esto es un proceso enteramente tuyo. Nadie lo sentirá tanto como tú. Y como prioridad, debes drenar todo lo que florece en ti. Por otra parte, el hablar sobre lo que pasó siempre abre una posible solución a las cosas comunícale tu dolor lo más esencial cuando esto pase es clave que no te guardes nada que seas honesto que seas honesta sin la necesidad de la crueldad en algún momento también aprende a escucharlo demuéstrale que te importa Únicamente si lo que sentiste por esa persona fue genuino, ¿no? Es bueno que también respeten su espacio durante el proceso del perdón. Pues sobra decir que lo primero que se ha perdido es el lazo de la confianza. Los seres humanos somos demasiado emocionales. Y la mayor fuerza que poseemos está representada en el amor en cosas del corazón el cerebro no tiene cupo separa lo que debería ser de lo que sientes y te aseguro que ganarás incluso más de lo que imaginas lo siguiente que te diré solo aplica para casos que ya han pasado por esto muchísimas veces quiero que pongas esa relación en una balanza separes lo bueno y lo malo que te aporta y si el lado malo pesa más no tiene sentido que sigas lastimándote ni tú ni esa persona merecen ser infelices ten en cuenta que hay situaciones que escapan de tus manos y debes dejarlas ir cuando te sientas capacitado a hacerlo ese acto también es amor y comprensión no importa la magnitud del problema que hayan tenido siempre traten de quedar en buenos términos pues no vivirán con una molestia guardada o peor aún que le den espacio al rencor en su corazón con estos sentimientos negativos jamás podrán ser felices del todo ya dado por entendido lo que acabé de decirte ahora volvamos al principio Justamente a la parte donde menciono el comprender Por qué hizo lo que hizo Y cómo esto se relaciona con el poder de tener el control de la situación Pasa que cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona De manera natural poseemos una segunda visión Entonces, quizás, el problema no sea tan difícil de resolver Como lo hemos planteado a nosotros mismos y de manera adicional podremos analizar mejor nuestra posición y dejar de estar a la defensiva cuando pensamos con claridad todo se hace más fácil porque te conectas nuevamente con el fluir natural al cumplir esta meta te darás cuenta de que la situación no te controla a ti que ya no te hace dudar de ti mismo que no tienes miedo y llega automáticamente la sensación del control y ahora, sí podrás resolver cualquier inconveniente. Porque ya no estás nadando contra la corriente. Y no existe ese algo o alguien que te esté robando la paz que prevalece en tu vida. Es de suma importancia que siempre mantengas tu palabra. Y lo que digas, se haga. De no ser así... Entonces te conviertes en una caricatura de ti mismo Y nadie podrá tomarte lo suficientemente en serio Terminarán aburriéndose De ti, pierdes el valor como persona Sin embargo, también existe la gente orgullosa Esa que siempre tiene la razón Que jamás se equivoca y nunca querrán hablar por miedo a que se asome alguna verdad y les destruya la capa superficial, el ego. Con este tipo de personas tenemos que andar con cuidado. Pero de la forma en que te lastima te revela cómo debes acercarte. El objetivo es identificar la forma en la que te ama. Es por eso que es demasiado importante comprenderlo, comprenderla bien. Por último, recuerdan que no importa lo que vaya a pasar, no te aferres. Trata de mantenerte en el presente. Dale un valor importante a la paciencia. No prefieras un dolor gota a gota. Si es necesario, corta todo lo que te hace mal, de raíz. Despedir, también es amar Y en caso de que queden en un acuerdo de seguir con la relación Debes comprometerte más y perdonarte corazón Sin rencores e inseguridades Si se tiene que dar, se dará No puedes forzar la naturalidad de las cosas Hay un libro que estoy leyendo que se titula Cartas Ateo De Vincent Van Gogh Quiero compartirles las siguientes citas, porque a mi parecer poseen un valor muy significativo. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza. El que mucho ama, realiza grandes cosas y se siente capaz lo que hace por amor, está bien hecho. Si se continúa amando sinceramente lo que es en verdad, digno de amor, y no se derrocha el amor en cosas insignificantes y nulas e insípidas, se logrará, poco a poco, más luz y se llegará a ser más fuerte.